Hola a todos. Bienvenidos a STL Guía de Transporte, y el día de hoy les presentamos un introductorio al transporte público de Lima y Callao, que se dividirá en dos partes. Esta, que es la primera parte, hablará sobre los buses de transporte público que circulan en la conurbación limeño Characa. Sin más dilación empecemos con la introducción. Primero hablaremos de la cantidad de rutas autorizadas en Lima y Callao. Hay una cantidad de entre 780 a 800 rutas que alguna vez existieron, cantidad aproximada, desde 1993, de las cuales 545 son rutas activas, y la conforman un 60% de rutas limeñas, 30% rutas chalacas, 9% rutas huarochirianas y 1% rutas operadas por la ATU, Expotransporte. Transporte. Se habla de rutas limeñas, chalacas y huarochirianas debido al código, que hablaremos de estos en otro vídeo. Aunque actualmente exista una autoridad única del transporte urbano de Lima y Callao, anteriormente las rutas las autorizaban las municipalidades de Lima, Callao y Huarochiri. Esta última ganó facultades para autorizar rutas en Lima desde 1993, tras la disolución de Natru Perú, pero en 2011 las perdió tras una demanda hecha por la municipalidad de Lima, MML. Sin embargo, en el 2015 fue aprobado un reconsideramiento de la medida de la Municipalidad de Lima, que derivó en la anulación de la medida emitida en el 2011. Por eso es que la provincia de Guadalajiría autoriza rutas en Lima, fuera de su jurisdicción. Hablaremos sobre el tipo de unidades. Las combis son unidades vehiculares de pequeñas dimensiones que tienen una capacidad de entre 9 y 16 pasajeros entre sentados y parados, dependiendo del largo, la altura y de la disposición de asientos de la unidad. Este tipo de vehículos son polémicos, debido a que mayormente empresas no establecidas o e informales usan este tipo de unidades, y a la cantidad de accidentes fatales que registran. Sin embargo, en Lima y Callao son muy usadas estas unidades, sobre todo en la periferia, para llevar pasajeros, especialmente a zonas alejadas y difíciles de la ciudad, por eso su importancia en el transporte. Los modelos de combis más usados en Lima y Callao son los del modelo Fulvieu de la ensambladora Fotón o los IAC de Toyota, y una gran variedad de modelos artesanales, las Coasters. Son unidades vehiculares de dimensiones medianas con una capacidad de entre 20 y 60 pasajeros entre sentados y parados, dependiendo del modelo, la anchura y la antigüedad del modelo, esto principalmente a que las Coasters antiguas eran más pequeñas. Este tipo de unidades los usan empresas pequeñas que hacen rutas de mediano recorrido y empresas no establecidas tipo comisionista barra afiliador, como también informales sirven mayormente a rutas con poca demanda o con mucha competencia entre compañías. Los modelos que más se vende Coaster en Lima y Callao son el Toyota Coaster, con diferencia al más usado, los modelos de Dongfen, los Mitsubishi Fuso Rosa, etc. Los minibuses, son unidades vehiculares de dimensiones medianas, con capacidad de entre 45 y 70 pasajeros entre sentados y parados, dependiendo del modelo, disposición de asientos y largo del vehículo. Se les llama minibuses debido a que tienen el perfil y características de un bus grande, pero con un largo más corto que estos, midiendo entre 2 y 3 metros menos. Unidades mayormente usadas por empresas formales y establecidas con recorrido corto y alta demanda, alta competencia con otras empresas en varios puntos de la ruta, o con recorrido largo pero no tanta demanda. Los modelos más usados de minibuses son los clave 7 minibus, con diferencia a los más usados, Salabus, Modasa, Vázquez, Artesanales, etc. Los buses. Son unidades vehiculares de grandes dimensiones, con una capacidad de 70 a 100 pasajeros, dependiendo del modelo y distribución de asientos. Este tipo de unidades las suelen usar empresas bien establecidas y formales o en proceso de establecimiento, así como en rutas de muy alta demanda y de largo recorrido, aunque también se pueden ver en recorridos de mediana distancia. Este tipo de unidades son los más usados en Lima y Callao, junto con las combis. A diferencia de estas, tienen una mejor reputación y calidad de servicio al pasajero. Es debido a esto que la población tiene más preferencia por los buses que por otro tipo de unidad, si es que para el recorrido, este lo realizan varios tipos de unidades. Los modelos de buses más usados en Lima y Callao son los buses modas a Titán, Cayo Apache, Marco Polo Torino, King etcétera. etc. Nota. Todos los modelos incluyen las distintas versiones y generaciones de estos. Vamos con algunas curiosidades. El 90% de unidades vehiculares tipo minibuses en la actualidad llevan chasis Hyundai County en sus diferentes versiones. El 50% de unidades vehiculares tipo buses en la actualidad llevan chasis Mercedes Benz 1721 y sus variantes. Todos los servicios de buses, salvo el metropolitano y corredores complementarios, paran en cualquier lado. Es decir, estos paran en cualquier esquina o punto cualquiera de su ruta. Existen empresas que no realizan su ruta en su totalidad, que solo van desde su paradero inicial hasta un punto de la ruta y luego vuelven sin completar el resto del recorrido, o que cuyas unidades hacen rutas completamente distintas a las autorizadas como piratas. En otro video profundizaremos sobre las rutas, los códigos de estas, los recorridos, las empresas que hacen las rutas y cosas relacionadas. En los servicios de buses, la mayoría de empresas usa chofer y cobrador. Este último realiza la labor de cobrar el pasaje. Otras empresas hacen que el chofer cobre el pasaje a los pasajeros. Ninguna empresa de buses actualmente, exceptuando el servicio metropolitano, tiene buses accesibles para personas con movilidad reducida. Los años con más modificaciones en el recorrido de rutas desde 1993 han sido los años 2007, 2009, 2010, 2014, 2016 y 2018. Muchas gracias por su atención. Cualquier sugerencia, curiosidad o material importante me lo hacen llegar a mi correo que está en la descripción de este video. Un saludo y sí que tengan un buen día.